Hola, buenos días. Bienvenido al tercer día del Deciding Fest 2020. Uh, hola, rancha. Soy, soy Olivier. Uh, hoy se hablará mucho de la ola deliberativa, uh, mucho de uh, cómo podemos mejorar la democracia. Uh, hablaremos de sorteo cívico, hablaremos de asambleas ciudadanas, y cómo nos pueden ayudar a que los ciudadanos podamos influir claramente y directamente Uh, en, en las políticas públicas y dejar un rastro que, que podamos siempre uh, ver y entender. Y sobre todo entender también qué se hacen con las decisiones que ayudamos a, a tomar o las direcciones que ayudamos a, a, a dibujar. Uh, entonces habrá una sesión, yo estoy dialogando con Arancha que es amiga, que ahora introduzco eh, con su marav maravilloso currículum. Y después habrá una sesión más orientada a cómo herramientas digitales, entre otras cosas. Uh, plataformas de participación uh, cívicas, como de CIDIM, um, en, en basic, bueno, básicamente, uh, mejorar esos procesos de eh, cívicos y as estas asambleas ciudadanas. arrancha te quería pre presentar, Arantxa Mandiarat, uh, que uh, licenciada, en, licenciada en, en Ciencias Políticas, impresionante, pero también mediadora, <risas> mediadora cultural, aquí uh, creo que uh, coincidimos mucho, y confundándola uh, con Jacob Bermejo de deliberativa, es socia activa, muy activa, de la, de la red democracia ARRED, que es una red que agrupa más de 60 organizaciones, me parece, y personas en el mundo que trabajan a favor del sorteo y la deliberación. Arrancha es una gran evangelista, me evangelizó a mí, uh, me convenció de que sí que había futuro en el sorteo cívico. También es la co-creadora de la web democracia por sorteo.org, sorteo que es donde podéis encontrar mucha información también. Sobre todo sobre experiencias uh, que Arancha ha sido compartiendo también en su uh, ponencia, que habéis podido ver uh, en casos concretos y de dónde vienen, el tipo de metodología, si os que se aplica la lección o si alguien que nos esté mirando es forma parte de un gobierno para empezar a, a, a hacer un plan serio de sorteo cívico. Uh, también Arancha codiseña y gestiona proyectos y procesos relacionados con la cultura y la participación. También me gustaría, es una. Una, una misión que comparto contigo. Me gustaría también os, hoy hablar del de rol de la cultura, también en facilitar esos uh, momentos críticos de las deliberaciones. Uh, y también quiero decir, no has venido para hablar de tu, tu libro, pero acabas de publicar un libro uh, con tu compañero Ernesto Ganusa, que se llama uh, La democracia es posible. O sea, la, el subtítulo está muy bien. Uh, sorteo cívico para rescatar el poder de la ciudadanía. Uh, hola, uh, Arancha, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Olivier. Encantada de estar aquí sí, contigo, encantada de estar en The Theme Fest. También decir que estoy hablando desde Bilbao y que tú estás hablando desde Palma, que a mí me gusta un sí. poco ubicar los cuerpos, porque tanta pantalla ya no sabemos ni dónde estamos ni dónde vivimos. Sí, es un reto. Normalmente solemos tener esas conversaciones andando por la montaña y no va a ser el caso. Y además nos están mirando, se supone. Uh, bien, una, una de las cosas, siguiendo con esta idea de diálogo, aunque no sé dónde va a ir el diálogo, pero eso, los dos somos convencidos que el sorteo es el futuro, ¿no? Que es, como tú bien dices, el acto 2 de la democracia es uh, la democracia deliberativa. Te haré una pregunta sobre este tema. ¿En qué momento de esta gran obra teatral de la democracia estamos? <risa> Pero una, una cosa así, más en plan tú y yo, veo que por tu currículum y nuestros intereses compartidos hay muy pocas posibilidades que nos encontremos en un proceso de asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad? Porque aparte del género y del lugar de residencia, coincidimos demasiado para coincidir en una, potencialmente en una asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad, Arancha. Bueno, el azar, el azar es, es muy sorprendente. <risa> O sea, tenemos tanta, en realidad tenemos tanta probabilidad, yo creo, de encontrarnos tú y yo que de encontrarnos con cualquier otra persona que de, de, de, de, del territorio que representaríamos. ¿no? Entonces, sí, sí, porque, sí, a mí me preocupa siempre, bueno, estamos hablando con tecnología, transparencia, lo que permiten esas herramientas, ¿no? facilitar datos sobre, por ejemplo, pues la evolución de las decisiones que se toman en esas asambleas eh, ciudadanas, pero una cu cuestión básica es sobre cómo se realiza el sorteo, cómo funciona, ¿no? ¿cuáles son los parámetros? Uh, y, sobre todo, si hay alguna manera uh, de garantizar que el algoritmo asegura lo que se propone, ¿no? que es la pluralidad y la diversidad entre los participantes. Entonces, sí. me gustaría que, que nos uh, un poco ilumines sobre, concretamente, cómo, cómo se hace. Sí, muy concretamente, en realidad, cuando decimos sorteos, son dos sorteos. Eh, hay un primer sorteo que invita a, una, a una, una muestra amplia de la población que se genera por sorteo, bien a partir de, de nombres que están en el padrón, bien a partir de números de teléfono, bien a partir de direcciones eh, físicas, de direcciones postales. Eh, eh, ahí las personas que reciben la invitación eh, al azar eh, eh, se, se prestan voluntarias o no, entonces sí que ahí hay un sesgo, porque, porque es, es un sesgo de las personas que aceptan esa invitación. Eh, y luego hay un segundo sorteo eh, en el cual ya a partir de esas personas voluntarias se, se, se conforma una muestra descriptiva de la población. Entonces eh, ahí, eh, se, bueno, según los territorios, según los casos, según los, lo, el contexto, se eligen entre tres y siete, ocho criterios. Eh, pues en los criterios de edad, localización geográfica, sexo y luego... Pues nivel socioeconómico, eh, eh, nivel de estudios, el, la relación de la persona con la pregunta que se le hace, en fin, toda una serie de criterios eh, intentando que, que esa muestra sea la más descriptiva de la población, que no representativa, porque para que la muestra fuera representativa en el sentido estricto, o sea, haría falta un grupo de al menos 1.000, 1.500 personas. Entonces, es un grupo muchísimo más representativo o descriptiva de la población que, que, que, que lo que se suelen dar en, en otros procesos participativos eh, a pesar de que sigue existiendo ese sesgo de que las personas aceptan participar en este proceso. Vale, uh, retomando lo, lo que comentabas tú que entrábamos en, uh, de, después de la democracia representativa en, la, en, la, en el acto 2 de la gran obra teatral de la democracia, uh, eh, que es la ola deliberativa, ¿no? uh, en que en esta dramaturgia Parece que es un cambio uh, realmente radical. Sí, es, es una idea que la, le robé hace poco a Peter McLeod, del de, de Master MVP en Toronto, eh, que la presentó en una charla que dio en un, bueno, en un, en un foro en Nueva York, eh, eh, y esa idea de que efectivamente llevamos 200 años en los cuales los, pro, los progresos de la democracia tienen mucho que ver con eh, ampliar el derecho a votar. O sea, cada vez más personas hemos, hemos tenido ese derecho a votar, que es casi completo, aunque todavía bueno, se, hay, hay, hay mejoras que hacer. Eh, y entonces pasar de este, digamos, de este primer acto, efectivamente, de la democracia, en el, en el cual ya hemos llegado a que, a que prácticamente todas las personas podamos votar, a pasar al acto 2, en, en, en el cual... Ya casi todas las personas también deberíamos, o todas las personas, deberíamos de tener ese privilegio, esa responsabilidad también de decidir sobre políticas públicas. Y también esa idea que me gusta mucho de no, de no considerar en este caso el, el, el, digamos, el ciudadano o la ciudadana como un riesgo, o sea, como que cuando se, eh, tú como político tienes miedo que te vote o no te votes es como un riesgo a considerar a esa persona como un recurso, ¿no? Eh, y que, eh, pues eh, involucrando a las personas de esta manera, se consiguen mejores políticas públicas y, so y, se y, se consigue, y que se consigue sobre todo una, una confianza mucho más grande en el sistema político. Hay, hay una, una, también una idea fuerte fuerza dentro de tu, de tu uh, ponencia, uh, son sobre las cuestiones más debatidas, ¿no? mediante sorteos cívicos, ¿no? que en principio suelen ser, tú identificas tres puntos, ¿no? que una de las cosas es cómo ayudamos a rediseñar, rediseñar las reglas del sistema político, ¿no? con reformas constitucionales o leyes electorales, um, también habla de, de cuestiones a largo plazo. Obviamente, tenemos, mm -hmm. tenemos como ejemplo la son Citoyenne, se hablará en el siguiente, uh, la siguiente debate también, ¿no? que, mm -hmm. que uh, trata la crisis climática, que es tanto urgente como hay que pensarla sobre el largo plazo. Pero me gustaría insistir en, uh, en, en, en ahora en el tema de que hemos, muchas veces hemos hablado, de las cuestiones o los temas controvertidos. Es decir, una, hemos tenido unas conversaciones una vez que dices: muchas veces el sorteo sirve para uh, tratar temas que uh, los propios. Uh, el propio, los propios gobiernos o los partidos políticos, no podían tratar por este tema de que son, es, o sea, se la jugarían demasiado. ¿no? Entonces, uh, llaman a los ciudadanos como para el tema de la, de la basura, pero hay cosas mucho más cruciales como el, el matrimonio igualitario, la ley del aborto, creo que en, en, en Irlanda, o el tema de la migración. Entonces, me gustaría realmente, uh, uh, como cuando se dice, ¿no? no se puede reír de todo en el humor. En el sorteo cívico hay temas que no se pueden tratar absolutamente o siempre tienen que ser ¿Polémicos? Bueno, digamos que ahora mismo eh, eh, eh, organizar un, un proceso deliberativo es algo que, que, que cuesta un poco, es decir, eh, no tenemos tanta cultura, no tenemos tanta experiencia, eh, eh, entonces y sobre todo los mecanismos, digamos, y las personas formadas para ello, pues no, no son tantas, entonces eh, yo creo que o sea, hay que pensar bien las, las, las, los temas que se ponen ahí en juego, porque también se pide un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía, eh, entonces tiene que valer la pena, ¿no? O sea, que tienen que ser temas que realmente no se podrían tratar de otra manera, porque también hablo de, de, de, de hibridar los mecanismos y de complementar los mecanismos, pues ahora mismo hay otros mecanismos también por los cuales se pueden tomar decisiones de políticas públicas, entonces hay que pensar bien cuáles queremos que se tomen de esta manera y efectivamente una de ellas es cuando, por ejemplo, los partidos políticos no se, no se ponen de acuerdo entre ellos, eh, eh, pero de manera como muy exagerada y también por eso de decimos que, que es un mecanismo muy útil en contra de la polarización, porque realmente eh, se sabe que personas elegidas por sorteo eh, son, o sea, tienden a ser más moderadas que, eh, digamos, los, los, los partidos políticos que les podrían en algún momento representar, incluso a los que hubieran votado. ¿no? Entonces, esta moderación y todo el ejercicio de deliberación que se hace dentro de, de, de ese proceso deliberativo de eh, lleva a, a, a que es, es más probable que se llegue a un un acuerdo dentro de este grupo que eh, si sí, lo, lo intentarán dentro, dentro de o sea, en, entre partidos políticos. También ahí hay una otra cosa que igual saldrá después, pero que aprovecho para decirlo porque me parece un tema muy importante. Eh, tendríamos también que tender, o sea, idealmente en un mundo ideal, a que, a que esos procesos, cuando se pongan en marcha estén avalados por, por el conjunto de los partidos políticos también, eso, eso también eh, les da como evidentemente más, más legitimidad eh, y también, eh, eh, eh, bueno, eh, yo creo que puede, puede hacer que, que el acuerdo se dé de manera más más fácil. Ahora mismo la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se acaba de abrir en, en, en Escocia el 7 de noviembre, eh, esta, es un proceso avalado por todos los partid partidos políticos en Escocia. La Asamblea Permanente de Bélgica, que, que se creó hace un año, también está, está, está avalada por todos los partidos políticos. Entonces, eso es como con la configuración ideal. Para seguir, si sí, sí, hablamos de uh, procesos que ya se han dado, como en Irlanda, en el tema de la ley del aborto, ¿Cómo podemos hacer que esas, o al menos las conclusiones o esas experiencias sean replicables y tengan cierta influencia sobre la percepción de estos temas en otros países, como el tema, por ejemplo, Caldente en Polonia, que pone en cuestión el tema del aborto? ¿Tú crees que todas esas iniciativas o esas experiencias son exportables según el tema? ¿Son muy estandarizadas o había que adaptarlas según el país donde se implementan? Por ejemplo, si hiciéramos si un, unas asambleas accionadas ahora en Polonia sobre la ley del aborto, ¿nos serviría el modelo de Irlanda? Sí, el, digamos, el estándar es bastante tra transferible a cualquier contexto. Luego, evidentemente, se ajustan pues, el sistema de gobernanza de la propia asamblea cómo se genera según la cultura política del país, bueno, hay, hay cosas que se adaptan al, al contexto, pero digamos la, la, la idea global y el estándar global sí que se, sí, se está usando el mismo en todos los países. Y de hecho Polonia está, tiene mucha, o sea, ha, tenido, ha hecho muchos procesos deliberativos en, el, en particular en el, en el ámbito climático y más a nivel local eh, ahí con Martin Gerwin, que está que está bueno que está muy activo en este en este tema que tiene una web maravillosa que se llama citiesandbusiness.com me parece donde también se puede encontrar mucha mucha información eh, o sea con lo cual sí en, en Polonia se podría hacer pero eh, la, la cuestión es eh, quién quién la quién es quién la encarga no o sea, ¿quién, quién la entonces hace falta partidos políticos y como decía antes eh, en este caso eh, eh, lo ideal sería que todos los partidos eh, eh, dieran este mandato a una asamblea ciudadana y que aceptaran de antemano, digamos, eh, al menos eh, eh, eh, transferir la, la, el, lo, que, lo que la asamblea decida a un referéndum, por ejemplo, en este caso. ¿no? Eh, eh, también existen ejemplos de, de bueno, de hecho la, la primera asamblea ciudadana en Irlanda no se generó desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, desde una asociación que se creó que se llama With, With the Citizens eh, y que hicieron una primera, un, primer, eh, un primer piloto o bueno, un primer proceso eh, que funcionó y por eso también luego se trasladó digamos, a nivel gubernamental. O sea, no siempre hay que esperar de los gobiernos que pongan en marcha sus procesos, a veces se puede hacer desde la ciudadanía, pero evidentemente cuando se pone en marcha desde gobiernos, ya con... Con la, con la seguridad o la, bueno, la promesa de que, de que después las, lo que salga de ahí se ha implementado, pues es, es, es eh, bueno, es, es más, eh, es, sí. ¿Existe un manual para la ciudadanía para reclamar e influir en que uh, podamos reclamar Asambleas Ciudadanas sobre temas que nos preocupan sin esperar que estén en la agenda político? Lo has mencionado en el caso de Irlanda, pero ¿hay un manual que podamos usar y descargar ya y ponernos en marcha? Bueno, ahí, por ejemplo, Extinction Rebellion está haciendo un, tra un, gran, un gran trabajo porque aparte de, de pedir, eh, digamos, medidas urgentes contra el cambio climático, están pidiendo también que se generen, eh, bueno, que se organicen asambleas climáticas, eh, bueno, en todos los países del mundo. Entonces, eh, eh, bueno, en su web explican bastante bien lo que es una asamblea ciudadana y, y, y yo creo que mediante ellos se puede también eh, hacer este tipo de, de, de, de reclamaciones, digamos. Eh, pero bueno, eh, sinceramente o sea, hablamos de una deliberativa, pero, pero el, el movimiento está, to está todavía por crear. Es decir, que no, no podemos decir ahora mismo en un país como España, por ejemplo, que haya una, una base ciudadana eh, ¿no? que esté empujando y que esté reclamando esto, porque básicamente todavía mucha gente no lo conoce. Es Entonces, el objetivo de, de hoy, ¿no? Efectivamente, sí. Yo de hacer que... llegar a esa ola que sea un tsunami, que la gente se apasione por <risa> la política y vuelva en las calles y en las asambleas, ¿no? Eso o es, online, evidentemente. Eso es. ¿No? En castellano está la web está que has dicho antes, democraciaporsorteo.org, es, un, bueno, es una web muy sencilla, pero que da un poco las claves de, de qué estamos hablando. Y yo creo que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer, de darlo a conocer y que, y que, se, que se entienda como, o sea, cuál es el interés de, ese, de esos mecanismos y que y a partir de ahí que se puedan, evidentemente, poner en marcha. O sea, un poco crear cultura también ciudadana de, de potencialmente reclamar, antes incluso sin esperar que nos llegue la invitación, eh, la carta, a la postal que nos diga, ¿estás sorteado. Efectivamente. Ah, sí, sí. Entonces, construyendo sobre esto lo, lo, lo, lo que comentas, sobre uh, una de las reclamaciones de uh, uh, Extinction Rebellion, uh, ¿tú crees, ya que somos los dos del mundo de la cultura y de la creatividad, ¿tú crees que como, eh, que eh, también decirme es como el festival de la democracia ahora mismo, ¿no? o de la democracia como la queríamos diseñar idealmente, Ah, ¿Tú crees que como en los festivales donde hay jurados y ah, convocatorias oficiales, un programa oficial que se, o sea, podría haber un equivalente de que, bueno, podría haber asambleas ciudadanas eh, institucionalizadas o eh, llevadas a cabo o, o, por los propios gobiernos o los, las entes, los entes públicos, pero que en paralelo pudiéramos tener un mismo modelo, eh, un poco con otra regla de gobernanza, independiente ciudadano? Es decir, imagínate que… ¿no? O, tratando los mismos temas, pero hay otros grupos de, de ciudadanos que aportan uh, por otro lado y que eventualmente al final, como en algunos festivales, digamos que la selección off o las decisiones off de la ciudadanía tengan incluso más influencia que lo que se trata con el diseño institucionalizado de una asamblea oficial, digamos. ¿Tú crees que se podría llegar a dar? Me parece una idea maravillosa eh, y de hecho, por supuesto que se podría dar, a da, eh, se podría llegar a dar, porque una de las, digamos, uno de los principios de esta asamblea ciudadana es que sean lo más transparentes posibles para que haya esta conexión en lo que se, entre lo que se llama el mini público, que sería este grupo descriptivo, y la sociedad en general que sería el maxi público. Entonces, eh, eh, que, entonces, digamos que toda la información a la cual tiene acceso este mini público, que es tanto información que le puede llegar al gobierno o información que ella misma pide sobre personas que quiere escuchar, eh, expertos, expertas, eh, lo que sea. Eh, entonces, eh, toda, toda esta información se tiene que, también que poder ver desde, desde, desde tu casa, en realidad, ahora que está todo online. Eh, entonces, este, como este, este material está, esas asambleas, digamos, paralelas se podrían crear eh, sería un festival maravilloso. O Se o sea, recojo tu idea y estoy viendo que Platónico lo va a hacer ya. Hagámoslo, hagámoslo, para el próximo Decidim Fest seguro. Uh, vale, uh, hay un par de preguntas que nos llegaron a través del de Decidim. Um, y una, una de ellas tiene que ver con lo que comentamos antes, ¿no? Uh, la polarización de los mini públicos, ¿no? O polarización entre expertos supongo que también uh, ocurre, ¿no? Entonces, hay una pregunta de, de Maite López que primero te agradece mucho que creo que ha sido evangelizada por tu presentación. Um, te agradece mucho el, el haber compartido también uh, experiencias específicas de, de Asamblea Ciudadana. Pero su pregunta creo que es súper interesante en cómo evolucionamos como ciudadanos cuando participamos. ¿no? Su pregunta es si sabes si las personas implicadas cambian de opinión durante el proceso. Y yo añado a esta pregunta si, hay datos, sé ¿eh? que no, no los habrá tantos, pero si tú has identificado, identificado razones o momentos específicos en esa curva de engagement que tenemos los ciudadanos en, en estos uh, procesos, si hay razones o momentos específicos que influyen en el cambio de, de, de opiniones, es decir, si más bien viene de los expertos o si son los propios ciudadanos con mucha empatía que se autoconvencen. Entonces la, la respuesta claramente es sí, es decir cambiamos de idea en esos procesos y menos mal porque si no esos procesos realmente no tendrían sentido porque si todos nos quedáramos con la opinión que tenemos al principio pues eh, sería suficiente con hacer sondeos saber qué, qué opinas y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces sí claramente sí. Ha habido muchísimos estudios, es decir, hay muchos procesos deliberativos, especialmente en el estado de Oregón Estados Unidos, en Irlanda también, pero bueno, ahora ya casi todos los procesos están seguidos por, por investigadores científicos, por, por académicos, eh, que evidentemente esa, esa pregunta la miran muy de cerca, eh, y, eh, y, y, y la respuesta es siempre la misma, sí, existe este cambio. Ahora, ¿este cambio exactamente en qué momento se hace? Yo no tengo este dato. Justo ahora acabo de haber un seminario también de, de personas académicas sobre la comunidad ciudadana sobre el clima en Francia en el cual también se ha aborda, abordado esa cuestión eh, y yo diría, o sea, según, bueno, según los, los, digamos, las primeras conclusiones que estaban compartiendo, que, se, que este cambio se puede dar eh, realmente en muchos momentos, efectivamente eh, al escuchar eh, personas expertas, al compartir con tus, con, tus, eh, con tus colegas o con tus compañeros de mesa, porque todas las deliberaciones se hacen en mesas pequeñas, con lo cual eh, tienes, o sea, es muy fácil interactuar con tus, con tus compañeras de mesa. Eh, y ahí también, eh, bueno, eh, cambiar de, de, de idea, con lo cual sí y en qué momento exacto, no lo sé. Vale, pues lo miraremos cuanto más se uh, usen herramientas uh, digitales para llevar esos procesos. Bueno, en las últimas 10 minutos no vamos a poder evitar hablar del tema de la pandemia, ¿vale? aunque mm. nos gustaría ver siempre, hablar solo de la ola de, de la engagement progresivo de los ciudadanos que participen más y más, se está viendo, pero bueno, es, es la ola que queda por... por por hacer crecer, no, todos juntos. Uh, pero como se ha visto en, en varias uh, procesos deliberativos y asambleas nacionales que ya tenían lugar antes de la pandemia, otras que se están diseñando durante la pandemia y otras que en el futuro se tendrán que diseñar con este elemento, digamos, de que no vamos a poder pues, seguramente vernos la cara durante un tiempo. Entonces, ¿cómo ha afectado esta pandemia? En, me gustaría que con algunos elementos, ¿eh? por, por ejemplo, en la Compañía Situayén, por ejemplo, en por un lado, las que ya se dieron durante la pandemia y las que se están diseñando ahora. Sí. Uh, supongo que es momento de hablar un poco de hibridación digital también. Sí, sí ahí es muy interesante porque efectivamente las que, por ejemplo, la Convención Ciudadana por el Clima en Francia empezó en octubre del año pasado eh, y hizo sus últimas dos sesiones eh, online, es decir, en, me parece que fueron en, en, en abril, en junio o algo así. Eh, y eh, bueno, ya le, le ha pasado a otros, a otros procesos y ahora, por ejemplo, la, la, la Asamblea Ciudadana eh, sobre el Clima de Escocia, que se citaba antes, eh, decidió empezar desde cero online eh, el, el, el sábado pasado. Eh, de hecho Involve eh, la, la organización británica que, bueno, que está manejando muchos de esos procesos o, o ayudando a gestionar muchos de esos procesos eh, a, a, publicó ayer un, un informe sobre unas primeras conclusiones de, de, los, de, los, de los beneficios y los límites de la participación digital ¿no? y, y yo creo que un, un poco una de las grandes sorpresas, los grandes aprendizajes de, esos, de lo que ya está pasando es que, bueno, eh, es que, la, es que en realidad aumenta la, la inclusividad de, la, de los participantes, ¿no? eh, está viendo que bueno, mucha gente que no hubiera podido viajar, no se hubiera podido desplazar, porque también desplazarse implica más tiempo, eh, bueno, pues, eh, puede participar en esos procesos y, y, y se ha visto ya o sea, en Escocia, por ejemplo, concretamente, que cuando, cuando a ti te sortean, eh, digamos, si siempre está la primera persona que ha sido sorteada, digamos, en su, en su categoría, ¿no? si esa persona dice que no, pues se va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. ¿no? Y eh, se, se está viendo en Escocia que se está llegando mucho más a la primera persona sorteada que las siguientes porque están aceptando a ¿no? Eso es. Y luego, evidentemente, las, las limitaciones de, de personas, eh, bueno, con dificultades para acceder a, al mundo digital. Pero ahí, claro, creo también que se están haciendo eh, inmensa, inmensos progresos en acompañar a esas personas, en hacer una, un trabajo de mediación. Recursos que antes se ponían, por ejemplo, los transportes, pues, ahora se ponen en, eh, a, en ayudar a esas personas a conseguir la herramienta necesaria, una conexión a internet, a entender cómo funciona. Y en la Asamblea Ciudadana por el Clima en Escocia hay una persona que nunca había entrado en internet, eh, que, bueno, que ya se está manejando y que ya está participando en el proceso. Hay, hay varias personas que no, nunca habían eh, participado en grupos digamos, de, de, de discusión online y que también lo están haciendo. Con lo cual no rosa, pero sí que hay muchas ventajas, estamos viendo que hay muchas ventajas también hacer las cosas online. Vale, muy bien. Uh, bueno, un, un tema ahí un poco más polémico. Y te voy a hacer una pregunta. Es difícil de responder. Yo no sabía responder, pero como Ernesto uh, Ganuso, que es el coautor de del libro que habéis escrito, ¿no? uh, una, La democracia es posible, te hizo una pregunta en Twitter que no he mirado si la habías respondido o no. Uh, pero que habla de uno de los próximos grandes retos de la pandemia es cómo se van a distribuir las vacunas. ¿no? Y te sí. hacía la pregunta en Twitter que ahora, no sé, puedes decir que no tienes respuesta. Uh, Deja, o sea, La pregunta es, ¿dejamos a los partidos que decidan o creamos una asamblea ciudadana para, por sorteo ¿no? para hacer la tarea de decidir cómo distribuir las vacunas con qué criterios? Sí, sí, yo lo vi más como una afirmación que una pregunta, entonces no la contesté, no, sí. simplemente le puse, le puse un corazoncito y ya está. Ahora no, lo le pongo yo... en duda, así tienes que contestar. No, está bien, está bien. A ver, o sea, de, de qué, otra vez, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Es una asamblea ciudadana que, que tuviera que pensar algún tema relacionado con el COVID, sería una asamblea ciudadana donde hubiera personas jóvenes, hubiera personas mayores hubiera eh, madres y padres, hubiera hosteleros, eh, en fin, una, una muestra muy diversa de la población que tendría acceso a toda la evidencia científica que se está dando, que tendría acceso a, a grupos afectados, en fin, que tener acceso a toda la información que la Asamblea considerara que necesita para tomar una decisión. Y a partir de ahí, y con un proceso muy transparente, como decíamos antes, que es fundamental que cualquiera de nosotros también podríamos ver a qué información tienen acceso y nos podríamos también hacer desde nuestras casas nuestra propia opinión, aparte, aparte que nos faltaría evidentemente la, la, la la, la, la, esta, la dimensión deliberativa. Eh, entonces, yo creo que sí, o sea, totalmente sería interesante hacer ese ejercicio. y Yo también o sea, vuelvo un poco a la. A mí me gusta mucho el modelo de una primera asamblea que decide la agenda y luego una segunda asamblea que, eh, que, que, que, que, que responde concretamente a una de las preguntas que ha salido en la agenda. Es decir, creo que sería muy interesante una primera asamblea y habría que ver a qué escala a nivel de España, el, el tema de la escala que luego vamos a comentar en la siguiente mesa redonda es un tema complejo, eh, a qué escala se hace eh, y preguntar a esa primera asamblea de, de qué, o sea, en este tema tan inmenso del COVID qué, cuál, qué aspectos queréis, queréis eh, trabajar, ¿no? porque ahora de bote pronto todo no se puede entonces, por ejemplo, hicieron la pregunta otra vez en el estado de Oregón, hicieron una asamblea ciudadana este verano de junio o de agosto online sobre, la, sobre el COVID y les preguntaron ¿Con qué aspectos queréis tratar y yo bueno, les pidieron que eligieran uno y al final la asamblea decidió que querían tratar dos, que era el tema de la vivienda y la educación. Entonces igual se pregunta a una asamblea aquí y les de, o sea, dicen no, la vacuna no lo vemos prioritario, nosotros queremos hablar de vivienda y e educación que está, que está siendo muy problemático también este, en esta, en esta pandemia. ¿no? Tenemos tres minutos para que respondas a una de las preguntas también que apareció en el, el Decidim, que es de Pau Parals. Um, que está, primero, primero, muy preocupado por el tema de la poca digamos, representatividad de, de los jóvenes en no, los partidos políticos o en el juego de la democracia actualmente, como está diseñado. Uh, pero precisamente su, su pregunta uh, dice, el sorteo cívico se presenta actualmente como mecanismo que puede usar un determinado gobierno. Uh, y entonces te, te pregunta, uh, imaginando futuros posibles, ¿podríamos llegar a articular una democracia por sorteo 100%? Es decir, ¿podríamos llegar a eliminar las elecciones o no o no sería el papel de este mecanismo Ahí para, para acabar en... ¿eh? Sí, sí, Sobre la cuestión de los jóvenes, efectivamente, bueno, hay realmente una, es una cuestión muy problemática y, y efectivamente estos mecanismos permiten su, su inclusión. También en, en, un, en, un, en un informe de Transparencia Internacional de 2013 dicen como los jóvenes, o sea, cuanto más joven eres hoy en día, digamos, en el mundo, menos piensas que la democracia es importante. O sea, realmente hay, hay una especie de desconexión entre ¿no? aspiraciones democráticas y la juventud, que es súper preocupante. Eh, otra vez, en Escocia han montado también en paralelo a la asamblea, Ciudadana, eh, a la asamblea climática una asamblea de, de niños y niñas que, que van a trabajar en paralelo, que también me parece interesante, eh, y sobre esa cuestión de, eh, bueno, si, si es mejor un sistema eh, digamos que donde las elecciones y el sorteo se complementaran o un sistema totalmente basado sobre el sorteo, no hay mucho debate entre la comunidad, digamos, deliberativa. Eh, creo que ahí cada uno tiene un poco su, su, su opinión. Yo creo que si se si, si, si este, si, si, si pudieran complementar los dos sistemas, eh, ¿por qué no? Eh, ahora mismo lo, lo veo complicado porque veo que, que digamos, el sistema actual de tal, y, tal y como está tiene un, un, enormes dificultades en aceptar que eh, asambleas de este tipo puedan también tener eh, su, su, su, su, su, sus cosas que decir ¿no? Entonces o, o que decidir. Entonces, eh, si, si el sistema político actual no sabe eh, acoger esos nuevos mecanismos y, y no es capaz de, de, digamos, de hibridar su propio sistema con, con estos, eh, que creo que en algún momento eh, habría que cambiar radicalmente el sistema. Para o sea, bueno, des, son... desbordarse la ola fácilmente, ¿no? Sí, estas son especulaciones, pero yo creo que ahora mismo lo importante es que se vayan eh, multiplicando este tipo de experiencias para que, la, que todas las personas la conozcan de primera mano, eh, las puedan experimentar y puedan decidir por sí mismas si piensan que es una buena manera de hacer la política o no. Gracias, Arancha, nos, nos están cortando. Entonces, uh, solo quería precisar para los que nos están mirando uh, que todos o sea, podemos continuar con el debate y compartir recursos en MetaDecidim, obviamente. Y vamos a seguir. Uh, o sea, tú no desapareces, Arancha, porque ahora coges mi papel. Uh, te cedo el papel, el testimonio del moderador. Y estarás moderando uh, una sesión sobre Asamblea Ciudadana. Y ve vere veremos el tema de la hibridación uh, digital también. O sea, con la, la experiencia de conmoción Citadena, con el OISA de, de Open Source Politics. Y también uh, creo que como moderas esta mesa con Mauricio de la, o de la OCDE. Uh, entonces, suerte y seguid uh, iluminándonos. Venga, gracias. Seguimos. Muchísimas gracias.